Bueno, hola, ¿cómo están? Soy Sola Badi. Eh, en general no doy charlas, pero cuando Felipe me dijo que esto era para ayudar a otros emprendedores, me pareció que, que era lindo venir y compartir, contarles un poco mi trayectoria, mi carrera, cómo llegué a hoy a emprender eh, en sustentabilidad. Así que estoy, primero estoy a disposición para lo que quieran, necesiten, después contactarnos, lo que sea, estoy para, para compartir y ayudar. Les voy a contar un poco cómo fue mi camino. Una mirada sobre la realidad. Yo hace más de 20 años que soy fotógrafa, siempre quise mostrar un mundo más lindo. Creo que desde el principio fue como mi, mi obsesión, mi objetivo. Buscaba y hasta en la tragedia encontraba belleza. Entonces empecé, por supuesto, haciendo trabajo artístico, personal, viajaba para sacar fotos. Y un día, sin saberlo, por supuesto, porque era muy chica, me encontré emprendiendo. Abrí mi estudio, como no podía sustentar, pagar el espacio que era divino, gigante. Armé un coworking, que me enteré muchos años después que era eso, ¿no? Y ah, tenía una agencia de publicidad y una revista. Y quiero destacar la importancia de esto, ¿no? Porque esa red me ayudó mucho a poder crecer en mi trabajo. Una, nos vinculábamos, nos pasábamos trabajos, nos dábamos a conocer. Fue importantísimo. Red, alianzas. Ahí emprendí por primera vez a los 22 años. Conciencia. Esta fue por ahí hablar un poco de, de la transición. Eh, a, a los 32 años, o sea, 10 años después de haber puesto mi primer estudio, tuve un hijo. Y sentí la responsabilidad de la necesidad eh, de vivir un mundo más saludable, de encontrar la belleza a través de lo saludable también, ¿no? Desde los vínculos hasta las actividades, hasta la alimentación, hasta pensar qué mundo queremos dejar. Ese fue un cambio interior, personal, eh, y que hasta el momento no estaba relacionado con nada de lo laboral. Simplemente empecé a vivir de ese modo. ¿Por qué nace Sunshine? Un día me entero que existen emprendedores y empresas de triple impacto. Empresas que aparte de generar rentabilidad económica, tienen el objetivo de tener un impacto positivo para la sociedad y para el medio ambiente. Y ahí dije, claro, ¿cómo, o sea, ¿cómo nunca lo pensé? ¿Cómo vivía así y no trabajo así? Yo quiero hacer esto. Y ahí sentí, o sea, ya con el conocimiento de, de saber que eso existía, sentí la responsabilidad y la necesidad de emprender en ese camino, de transformar lo que estaba haciendo en algo con impacto positivo. Viaje iniciático, ahí me entero también que se hace un viaje, que se los cuento porque si les interesa es abierto, que se hace un viaje a Purmamarca una vez por año, el primer jueves de septiembre de cada año, donde se encuentra gente con la necesidad y las ganas de compartir, no de convencer, de hablar sobre sustentabilidad, de pensar problemáticas, de conectarse, de fluir. No hay ninguna agenda eh, ni, ni, ni nada que cumplir, simplemente eso. En ese encuentro me vinculé con mucha gente en el mismo camino, haciendo diferentes cosas, pero fue mi despertar hacia emprender en la sustentabilidad. Con la necesidad también de contagiar, de contagiar eso que yo estaba aprendiendo. Entonces empecé a pensar cómo transformar mi trabajo en un medio para generar impacto positivo en lo social y en lo ambiental. Con el objetivo de ayudar a las marcas a comunicar y a generar sustentabilidad en sus propias en sus, en sus empresas. Que era lo que yo siempre había hecho. Siempre había trabajado con marcas, comunicando, embelleciendo. Bueno, esta vez quería empezar a hacerlo desde el contenido. Y todo lo que fuera a través de, de este propósito. ¿Qué es Sunshine Lab? Si tengo que definirlo en tres palabras digo sustentabilidad en acción. Porque hablamos de hacer y hacemos las pequeñas cosas que se pueden hacer, las grandes cosas que se pueden hacer, pero todo lo que hacemos tiene que ver con el impacto positivo. Si tenemos que pensar en, en cómo producir en eventos, un evento, si tenemos que pensar en cómo comunicar, si tenemos que pensar qué contenido vamos a hacer. Somos una agencia de cambio. Creemos en el poder de las marcas para cambiar el mundo. Tienen un poder muy grande de comunicación, no solo por lo que hacen, sino por lo que comunican. Entonces, ahí nos enfocamos para hacer nuestro trabajo desde Sunshine. ¿Qué hacemos en breves líneas? Generamos proyectos sustentables. El contenido, una activación, una cápsula, una campaña. Desde la sustentabilidad, una campaña que genere impacto positivo. Producimos acciones. ¿Qué significa esto? Tenemos que hacer un lanzamiento, un evento, un festival. Todo lo tratamos de producir con el mejor impacto posible menos desperdicio, eh, más co comunicación sobre la sustentabilidad. Lo que mandamos a hacer, tratamos de hacerlo con proveedores que sabemos con quién trabajan, cómo trabajan, con qué materias primas, etc. Y comunicamos con propósito, ayudamos a aquellos emprendimientos que ya están en la sustentabilidad a comunicarlos mejor, a comunicarlos con más impacto, con más alcance. Porque hay un montón de emprendimientos que están ya vinculados en la sustentabilidad y por ahí les falta mucho comunicación. Ese es una, un, un tema muy importante eh, para, para nosotros desde Sunshine, es intentar trabajar en que la sustentabilidad y la comunicación puedan unirse mejor, que no algo por ser sustentable tenga una comunicación menos buena o menos atractiva, llevar eso al mainstream, que lo decíamos sin pensar que, lo estamos, que estamos consumiendo eso porque es sustentable, que nos guste eso. Entonces ahí ayudamos desde la comunicación. Les voy a contar muy breve algunos eh, trabajos que, que hicimos para traerlos como ejemplos más que nada, ¿no? para que puedan ir viendo pequeñas cosas que, que fuimos haciendo. El primer proyecto de Sunshine se llamó Circular Moda. Creamos una acción de triple impacto con una comunidad de marcas que se entusiasmaron mucho con esto en la que invitábamos a la gente a abrir su placar, a elegir ropa en buen estado, que estaba en desuso, para darles un, buen, un nuevo uso, extender la vida útil de esa ropa, llevarla a los locales, que la gente que llevaba esa ropa, ropa, juguetes, a los locales tuviera un beneficio en esas marcas, en cualquiera de las marcas, y después esto llegaba a quien lo necesitaba. Hicimos unas donaciones, eh, justo fue para Navidad, así que fue muy lindo porque pudimos armar regalos para niños de Red por la Infancia. Y, y el objetivo fue también, eh, la industria de la moda sí, o sea, tiene un poder muy muy fuerte de comunicación, marca tendencias, la gente presta mucha atención a eso y genera comunicación, despertar, conciencia. Entonces decir, bueno, a través de esto queremos también transmitir un mensaje. Por más pequeña que sea la acción, queremos transmitir un mensaje. Nutrilón, otro trabajo que hicimos, muy diferente. Eh, Nutrilón eh, abrió... Perdón. ¿No escuchan? Oh, yo pienso que estoy gritando encima. Bueno, eh, Nutrilón. Nutrilón con Patapila, con el aval de Conín, crearon un centro de prevención para la desnutrición. Ahora sí. ¿se escucha?, para la desnutrición, en el Norte de Salta, en un pueblito muy, muy pobre, sin agua, sin electricidad, y, y ellos estaban lanzando un producto. Entonces, iban a hacer un evento de lanzamiento en las oficinas en Buenos Aires y queríamos transmitirles esto, queríamos transmitir lo que estaba pasando en ese pueblo, generar empatía, que ellos pudieran sentirse ahí y que acciones como estas puedan seguir creciendo. Entonces, hicimos un, un video de realidad virtual y lo llevamos a esto al lanzamiento. Les dábamos a, a toda la gente que estaba ahí los óculos para que pudieran ponérselos y vivir lo que estaban viviendo en ese lugar. Estaban presentes ahí. Fue muy emocionante. La gente realmente sintió el lugar, lo conoció y generamos impacto desde ese lugar. También hicimos fotos para mostrar digamos, un poco de todo. Natura. Con Natura hicimos un par de activaciones en las que lo que siempre tratamos de hacer en estos lanzamientos es hablar de sustentabilidad y producir con sustentabilidad buscando desde la alimentación, desde los soportes, desde los papeles que usamos, desde las remeras que mandamos a hacer para las maquilladoras de algodón orgánico, sabiendo que lo hacemos con una empresa que tiene certificación de no trabajo infantil, siempre buscando los proveedores y los aliados que trabajen con los mismos valores que nosotros. Y si tenemos que generar desperdicio porque resulta que hay un evento en el que no pudimos evitar ciertos descartables, también tener una empresa que pueda llevarse eso y separar para poder re re reciclar lo que se lleve. Bioferia. Bioferia fue un evento de consumo sustentable, consumo consciente, el año pasado en el que armamos todo un espacio de moda, visibilizando a los diseñadores que podían vender y podían mostrar sus marcas y también armando un espacio de concientización, de mensajes donde contábamos qué podía hacer cada uno de nosotros en relación a la moda, en relación a la indumentaria desde nuestras casas cómo podemos mejorar nuestro impacto, cómo podemos ser menos nocivos para el medio ambiente entonces, armamos una muestra de fotografía que hablaba, que mostraba el río, que mostraba la contaminación del río, y contábamos algunos tips de cómo lavar la ropa generando menor impacto. Porque hay una gran parte de la huella de carbono que se produce cuando la ropa ya está en nuestras casas. No es solo la producción, sino también es cómo después nosotros hacemos esto. Curaduría de contenido. Ayudamos a comunicar mensajes para eventos como de, de Quilmes, de Adidas, de Cosmética, contando un poco para también generar conciencia desde el contenido, desde los mensajes. Llevamos adelante producciones, esto es lo que les contaba, para visibilizar emprendimientos que ya tienen la sustentabilidad, que ya tienen el impacto positivo en su ADN, pero necesitan comunicación. Estos lentes, por ejemplo, están hechos... Cada lente es una botella de agua. Son reciclados, o sea, se hacen con material post-consumo y se imprimen en, en, en una impresora 3D. Y estas son las gafas. ¿Qué podemos hacer todos nosotros como emprendedores? Ah, ¿podés repetir? Sí. La anterior, puedes decir que la está hecho con la impresora 3D? Sí. Estos están hechos con impresoras 3D. Hay, otros, hay otras marcas de anteojos que también trabajan con plástico reciclado, pero lo hacen en el, con el, el método convencional eh, para producir. Pero estos están hechos con... Eso no es tan claro. Chicos, ¿no? Totalmente, por eso es que uno de nuestros objetivos y una de las cosas que hacemos es ayudar a comunicar, Exacto. darles estas herramientas, porque es súper importante. Si no sabemos que existe, ¿cómo lo cómo consumimos? Sí, claro, tal cual. Porque. Está que... no, no, exactamente, ¿Ya? todavía falta en un montón de aspectos, en un montón de áreas, que esto se pueda volver masivo, ¿no? Que, que lo sustentable puede ser masivo también. Es súper importante y ahí vamos. Y queremos transmitir que se puede producir de otro modo y consumir de otro modo. ¿sí? No estamos hablando de, de, de cesar nuestras vidas, de dejar de hacer. Claro. Y lo que vos decís es muy importante porque cuando comunicamos, empoderamos al consumidor. Hacemos que el que elige, el que tiene que comprar, pueda elegir. ¿No? Exactamente. Bueno, ahí estamos tratando de visibilizar todos estos emprendimientos. Y también estamos tratando de que las marcas grandes incorporen buenas prácticas. Porque también tienen un nivel de comunicación muy poderoso. ¿Qué podemos hacer? Lo que hablaba hace un ratito de, de la acción. Una pequeña acción es mejor que una gran intención. Queremos que cada una de las personas pueda hacer una pequeña cosa. Preferimos que todos separen un, un poco la basura que que una sola persona la separe bien. ¿No? Empezar con pequeños cambios en sus trabajos. No sé qué emprendimientos tienen cada uno de ustedes, pero siempre se puede pensar y, y buscar mejores prácticas en cada eslabón de lo que hacemos. Pensar antes de imprimir, cuidar la luz y el agua, tanto nuestras casas como nuestros emprendimientos. Unir eso, unir el trabajo con, con el impacto positivo también. Separar la basura, hacer regalos eligiendo alternativas más sustentables. Esto es lo que, lo que también estábamos hablando antes. Elegir esos proveedores que nos dan un valor agregado, que, con los que podemos generar un impacto positivo. Porque ahí también estamos comunicando lo que hacemos. No usar descartables de un solo uso, por supuesto. Bueno, Acá, por ejemplo, si uno viene acá puede pedir una taza, pero eso está en nosotros. Cada uno de nosotros tiene que poder acordarse hacerlo, ¿no? Si, si nos sentamos acá, podemos pedir una taza en vez de un vaso que lo vamos a tirar. Comer fresco, también. Ahorramos un montón de envases. Y esto es ampliar la mirada, súper importante. Porque la sustentabilidad llega hasta donde llega nuestra conciencia. Si no lo sabemos, no lo podemos hacer. Entonces, nutrirnos, ampliar la mirada, informarse, incluir la sustentabilidad como variable en nuestros emprendimientos. Se puede revisar cada eslabón de lo que hacemos. Esto que les digo por ahí hoy, de, ah, bueno, me voy a sentar, pido una taza. Ahora que lo sé o que eh, entró en mi cabeza, la próxima lo hago. ¿no? Por eso es tan importante nutrirse también. Bueno, reducir... Reutilizar, reciclar, tal vez hay cosas de las que digo que sean obvias para algunos, para otros no, entonces no está de más recordarlo. Sobre todo reducir, porque reciclar también tiene un costo y comunicar estos valores. Siempre cerrar, tratar de cerrar este ciclo comunicando para amplificar y también para darle valor a cómo trabajamos. Para que esto empoderar al otro, al consumidor, al que nos va a elegir, que entienda cómo trabajamos nosotros, que nos elija por nuestros valores también. Comunicar lo que venía hablando en, todo, en toda la charla. Comunicar estos valores, compartirlos con el equipo y tenerlos presentes. Cosas que para mí son muy importantes para poder crecer, avanzar, tener... Un buen, un buen, no, quería, iba a decir éxito pero no es éxito, eh, pero me parece que es súper importante la pasión, el propósito, la transparencia, perder el miedo y trabajar con nuestra ética. No, por, no, es, no es solamente porque nos vayan a elegir porque somos sustentables, no importa a veces eso, también es la ética como especie que tenemos y el compromiso y la responsabilidad que tenemos de cuidar lo social y lo medioambiental. Hace un par de días estaba charlando con mi papá y me dice, tiene casi 70 años, me dice que alguien le preguntó cuál era el fin de la vida para él. Y él, y él pensó en el momento y dijo, yo siempre hubiera dicho que el fin de la vida es la felicidad, pero hoy creo que el fin de la vida es dar. Y esto me lo dijo hace dos días antes, yo ya sabía que venía acá y todo. Y eso me hizo unir un poco también todo, ¿no? Unir la felicidad con el dar, hacer que eso sea retroactivo, ¿no? Y que eso nos alimente, que dar nos genere felicidad, la felicidad de dar. Y todo eso se va alimentando y generamos una sociedad mucho más, mucho más sana, mucho más armónica. Esta es una cita de Joan Melé, banquero ético, que se las leo porque a mí me, me, me conmueve mucho él. Ahora les voy a dejar un link también para que, para que lo busquen. Dice, el papel de las marcas es fundamental, porque las marcas están creando tendencias en todo el mundo. Crean modas, hacen que millones de personas las sigan. Hasta ahora ha sido a base de campañas de publicidad o utilizando personajes públicos para seducir a la gente. Las marcas tienen que descubrir que si apuestan por un cambio ético sostenible, apuestan por la dignidad humana. Van a crear una tendencia mundial de esto. Es decir, van a tener seguidores y van a descubrir que también lo ético puede convertirse en moda. Ese es nuestro compromiso de todos los días. Y nosotros desde Sunshine Lab trabajamos a través de las marcas. Si... Para atrás, para adelante. Bueno, ver. Si, si de esta charla se llevan solo estas dos cosas, para mí ya se llevan un montón. Les recomiendo mucho que busquen eh, una charla que, de, que dio Melé, Joan Melé, que se llama La dignidad humana, fundamento de una nueva economía, que es de Sustainable Brands de 2017. Y los invito también a que, a que entren a Sistema B para que puedan tener mucha más información sobre empresas de triple impacto, para que aprendan, vean, investiguen sobre todo lo que se puede hacer cada uno con su emprendimiento, con su empresa, para tener mejor impacto. Sistema B. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Gracias. Lo